Bueno, arrancó el Hot Sale. Mm. Va en principio lunes, martes y miércoles, pero muchas veces se extiende la toda, la semana, o sea, toda la semana. Exactamente. Vamos a intentar ver algunos consejos mm. para aprovecharlo y que no se aprovechen sí. de vos, que es lo que pasa mm. muchas veces en estas fechas, Hot Sale, Black Friday, que suelen mm. ser similares. El primer consejo que te damos desde BDA, mm. obviamente, es verificar si el descuento es real, claro. porque el cambio de etiquetas y de precios pasa en muchas marcas y hay tres páginas que nos ayudan uh -huh. para hacer eso, así que pueden elegir cualquiera de estas tres o hasta usar las tres, en este momento le pueden sacar uh -huh. foto a la pantalla okay. para acordárselas porque a veces alguna puede tener un producto uh -huh. y otra otro, okay. son historialdeprecios.com donde promo y precialo. Bueno, viste, muchas empresas te suben el precio antes del God Sale y después te aparece gran descuento, pero claro, un día antes te lo subieron. Claro. Acá lo chequeas. Exactamente. En cualquiera de estas tres páginas mm. puedes usarlos. Algunas eh, las estuve probando. Una es mucho mejor para la tecnología, otra para artículos del hogar, Así que tené las tres a manos y verifica. Mm. Segundo consejo. Aprender a leer los descuentos. Por ejemplo, si yo te digo, un 50% en la segunda unidad, mm. en realidad te estoy diciendo 25% en los dos productos. Pero tenés que comprar los dos. Claro, tenés que comprar los dos y también tenés que chequear si necesitas los dos. Mm. Un 3x2 es un 33% mm. en cada producto que estás llevando. Muchas veces lo que hacen es anunciar más descuentos del que aparece. Ayer mm. yo veía los mails que me están llegando y las marcas, una decía... Hasta 70% de descuento. Uh -huh. Y cuando entré a ver, eran dos prendas de ropa claro, que estaban al 70. O un producto solo que está al Todo 70, el resto sí. está al 10. Entonces, muchas veces se anuncia para que vos entres al local uh -huh. o a la página web, más descuentos de los que realmente hay. Sí. Y eso termina siendo... déjame que me sube por muchas, incluso nosotros, cuando te hablan de tan por ciento de descuento en artículos seleccionados. Bueno, los artículos seleccionados muchas veces no los encontrás. Esto sí tiene que ver con una cuestión de lealtad comercial igual que hasta el 70. Pongan, el que es hasta el 70, ponelo primero. Es decir, claro. estos son el 70, estos son los seleccionados. Porque si no los entras y no los encontrás. Sí, muchas páginas ahora que eso está bueno, están poniendo en las pestañas, en la compra online... Los descuentos con 70, los descuentos con Eso 50, entonces uno ve claramente. Pero entonces, rebajas hasta el 70, puede tener un secreto. 50 en la segunda unidad sabe que es 25 en cada una, pero el marketing te lo pone escondido. Y 3 x 2, algunos de los ejemplos que elegimos, es 33% en cada uno. Último consejo importante, y esto es medio fiaca, pero realmente para que no se aprovechen de vos en estas fechas... Hace una cierta planificación de lo que te necesitas comprar, porque si no terminamos mm. comprando cosas porque nos tienta el descuento, pero sí. realmente no es lo que necesitamos comprar. Y esto también es eh, algo que suele pasar, que muchas veces los artículos más rebajados son si hablamos de ropa fuera de temporada o que, no es, o que después no puedes cambiarlos Chequea bien también ah, las eso es la política de cambio, es muy importante. Sí, chequearla sí. antes, porque a veces la modifican antes mm. de estas fechas, entonces... Sí que no te estén vendiendo algo con un descuento que en realidad después no tenés las condiciones sí. para cambiarlo. Sí, la política de cambio es fundamental y lo que es indumentario o calzado, el tema de las medidas. Totalmente, totalmente. Y esto es lo último que decíamos sí. como gran consejo, hace cierta planificación. Por ejemplo, decís, quiero aprovecharlo, bueno, sentate un segundo a decir cuáles son productos, sobre sí. todo que pueden durar a lo largo del tiempo y eso va a hacer que lo aproveches. Si te tentás Bien. con alguna, algún mail que te llega, no te, no te va a convenir.